Hola, mi nombre es Karen Juliet Mosquera, tengo 23 años, soy de Bogotá y vivo acá en Bogotá. Soy contadora pública, en este momento me desempeño como funcionaria pública en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace aproximadamente 3 años. Me encanta hacer reír a las personas con mis ocurrencias, soy muy dar a ellas. Me encanta viajar, conocer personas, lugares.